En el año de la COVID-19, EAPN España quiere contribuir a la reflexión sobre el papel que tiene el tercer sector de acción social en los servicios públicos y su relación con las administraciones. En el contexto actual, las organizaciones de la sociedad civil aportan conocimientos y experiencia al proceso de toma de decisiones. Esto ha llevado a los distintos gobiernos a aprovechar su experiencia y sus competencias para la implementación de políticas sociales en la lucha contra la pobreza y la exclusión social. El aumento del compromiso y la participación de la sociedad civil... ...en el proceso de planificación e implementación de políticas... ...subraya la relación complementaria con la democracia representativa. Las organizaciones del tercer sector... ...aportan conocimientos y experiencia independiente... ...de los órganos de gobierno. Reforzar el papel del tercer sector en la toma de decisiones políticas... Profundizar en el modelo de financiación existente, así como los diferentes instrumentos financieros y la sostenibilidad del tercer sector. Proponer mejoras en las políticas públicas desde el tercer sector a través de un espacio de trabajo y debate. La participación de la sociedad civil en la planificación y ejecución de políticas es una obligación en una sociedad democrática, así como asegurar la influencia, relevancia, valor agregado y aplicabilidad práctica de la participación de la sociedad civil en la planificación y ejecución de políticas en beneficio de todas las partes interesadas, los propios actores de la sociedad civil, los responsables políticos y la sociedad en su conjunto.